Hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, depende a de qué hora estés escuchando este video, que lo puedes escuchar eh, y ver en Instagram, en Facebook, en YouTube eh, y en por supuesto nuestro canal, nuestro grupo de Telegram. Curso de Astrología, así todo junto, pegadito, todo en minúscula, nos encontrás y te unís a esta comunidad que ya somos más de 500 personas y seguimos creciendo, esta gran comunidad astrológica. Eh, y también te invito a que entres a nuestra página y te sumes como miembro gratuitamente de centroaprenderastrologiafacilmente.com bueno, te dije que hoy en la tercera clase te iba a hablar de las polaridades de los signos. Así que vamos a hablar de los signos masculinos y de los signos femeninos. O polaridad positiva y polaridad negativa. O polaridad eh, emisora y eh, polaridad receptora. Como quieras verlo vos, está muy bien. Eh, energía Shan y energía yin. Bueno, el primer signo del Zodíaco, Aries, es masculino. O sea, es una en energía activa. El segundo es femenino. O sea, es una energía receptora. Tauro es femenino. Géminis es masculino. sí. Es una energía activa, cáncer sin embargo es femenino, una energía eh, receptiva, leo es masculino, una energía de, de emisión, virgo es femenino, o sea una energía receptiva, libra es masculino, por lo tanto una energía activa. Escorpio es una energía femenina, por lo tanto receptiva. Sagitario es masculino, es una energía masculina, así que es eh, emisor o eh, activo. Mientras que Capricornio es femenino, eh, una energía receptiva. Acuario es masculino, activo y Pisces es femenino, eh, eh, receptivo, <risas> ahí está, activo y receptivo. Bueno, esto es el recorrido que vamos a hacer hoy por los 12 signos del Zodíaco, como te habrás dado cuenta es uno masculino, uno femenino, uno masculino, uno femenino. Así los 12 signos del zodíaco. Mañana vamos a ver las cualidades y después vamos a ver los elementos y después por último vamos a ver cómo se, eh, se ven esas energías en su totalidad. Bueno, te espero mañana en estos videos shorts eh, de curso de astrología. Chao, hasta mañana.